para nosotros es un honor eh, recibir a la familia Berrío y, y obviamente al artista eh, que podamos exponer eh, esta galería para nosotros es una expresión del pueblo, es un espacio no solamente para que aquí vendes adelante las causas desde el punto de vista legislativo sino también para demostrar nuestra puertorriqueñidad nuestra, nuestra idiosincrasia no, lo que nosotros representamos y qué mejor que plasmarlo no solamente desde el punto de vista de política pública, sino a través de las artes. Así que para nosotros, un honor continuar con un plan de trabajo que hemos trazado desde el, desde el principio con el compañero, amigo y artista, Marcos Alegría. Eh, y lo que ha sido, obviamente, punta de lanza de esta diversidad de mantener los espacios eh, engalanados con las artes de Puerto Rico. Destirando estilo. Eh, el título de la obra pues eh, tiene origen a que cuando yo cursé mis estudios de maestría pues me dediqué a estudiar los artistas impresionistas, eh, que son tantos los artistas pero hubo tres artistas en particular que llamaron mi atención que fueron George Surat, Vincent Van Gogh y Claude Monet De ellos yo adapté a su técnica y la incorporé a, a mi técnica y a mi estilo. Entonces, pues, a pesar de que estos tres artistas son tres artistas europeos, y esto es lo que van a ver en el estilo, como lo explicó eh, nuestro artista Marcos Alegrías, a pesar de que son tres artistas europeos, eh, yo nunca perdí la esencia que nos identifica culturalmente como pueblo, porque los que van aquí, es eh, lo mejor de mi memoria, que yo recuerdo cuando era niño, de las costumbres que yo vi, el baile de la candela, el baile de bomba, los paisajes que, que, tropicales que son hermosos, que yo los pinté a, a mi estilo combinado con los estilos que adopté y por eso que se llama Destilando Estilos.